Buenas gente, soy Rochila acá, hoy les tengo un hermoso regalo Para la gente que le gusta el Fubar 2000, que es un buen reproductor de música Es gratuito, es de código de abierto, es muy bueno de todos Inclusive, les regalo plugins de audio y obviamente dos versiones Ya las últimas recientes del Fubar 2000 La versión estable y la versión beta, que es inestable, que debo decirles que por favor no la instalen Recomiendo que instalen la versión estable, ya que la beta tiene... Eh, varios errores que no se han corregido pero que es re importante que se corrijan para que el programa obviamente pueda ser genial obviamente cuando sea obviamente más estable que pueda reproducir música fácilmente sin tanto problemas sin tanto retraso ni tantos problemas que van a ver en el programa les, les, obviamente les recomiendo que instalen la versión estable les tengo varios plugins que es el borby stream el text display el text display beta también el room eq el r128 norm el np simple el midi el headphone el dsp ex el vocal exciter el Trifield, el subwoofer el rcr resample el PRB el multisample el mayor cf el fading out el uq split el DSP-FX, el DSP-Dolby-HP, el DSP-Dieter y el Convolver Son muy buenos plugins El Fubar 2000 funciona para X86 y eh, obviamente X64 Que obviamente es para 32 y 64 bits Computadores con Windows obviamente Aunque puede instalarse también para otros sistemas operativos Y un archivo que es un LEM que es muy importante que lo lean Porque si no lo lean obviamente no van a saber cómo instalar los plugins Y también tenemos el Utility DSP que se me olvidó mencionarlo los links, obviamente, el link de la, de la descarga estarán abajo en la descripción del video. Y obviamente, solo quería decirle eso: me regalo un plugin, obviamente, para que no entren en la página, no abran tantas pestañas en su computador, se vuelva lento y explote. Y aparte, que son buenos plugins seleccionados por mí, son casi todos los plugins que yo he estado usando para mi obviamente reproductor FUBAR 2000. Y obviamente, la versión que yo tengo instalada es la 1.5. Por favor, instalenla estable ya que la beta es inestable. Eso ha sido todo, soy Rack Chile, nos vemos en la próxima, y esto obviamente uso OBS Studio para grabar este video. Nos vemos en la próxima, bye bye. Ah, una cosa muy decirles. el comprimido no tiene contraseña, así que están libres de cualquier, obviamente, cualquier, eh, cualquier sufrimiento por encontrar la contraseña o cualquier otra cosa porque la contraseña está mal y tal, la cuestión. La contraseña no está definida en el comprimido, así que la pueden descargar fácilmente, comprimirla, descomprimirla fácilmente y disfrutarlo fácilmente. Eso ha sido todo, soy Rack Chile, nos vemos en la próxima, bye.